Lo que pasó después del anime de Izukamichu y Sekai Tochu. Comenzamos con el héroe y sus mujeres reuniéndose en el jardín del palacio para una reunión. Ellos hablaban en esta reunión sobre si los portales en el palacio existen o no, pero era mentira de Yukinasu, ya que los portales no existen en el palacio. También comentan sobre los niveles que ganaron gracias al héroe. Tienen sospecha que estar junto al héroe hace que ganen más niveles, donde nos enteramos por Lili que su madre se sacrificó en la guerra de los demonios. Maura se pone triste y dice que su pueblo y su familia murieron en esta guerra Maura es una de las mujeres del héroe, conocida como la invocadora de dragones También está Winemere Trescher, guardiana real, caballero de mayor rango que protege la realeza Por último está jugadora de la fuerza, alquimista enfocada en la creación y controlar de golem, Yukinasu Kazusa Obvio que también está Lily y el héroe. La conversación siguió por un rato donde el héroe dijo venceré a los demonios y vemos que el alquimista Yokunazu hace experimentos peligrosos y la expulsan de Laure. Winimere intenta calmarla ya que ella se puso histérica al recordar que no la dejaron seguir haciendo experimentos. Lily mandó a Winimere a calmarla pero vemos que Winimere tiene complejo con su físico que es grueso y Yokunusa se aprovecha de eso. Después pasamos a unos meses atrás, donde Lily está en una reunión con el emperador de Gritonia. En el cuarto del palacio donde están los embajadores y los príncipes, donde Lily toma la palabra y renuncia a su puesto al trono. Al frente de todos, ella piensa que usar su habilidad para ayudar al héroe, Tomoki. Las personas no pueden creer lo que dice y no saben qué hará con los derechos que ella posee. Ella le explica que se dividirán los proyectos que dirige entre todos ellos. El emperador le dice que son demasiados proyectos que se desarrollaron por sus habilidades. ¿Por qué lo quieres abandonar? Lily responde que lo único que le gustaría quedarse serían con el ejército antidemonio, quiere seguir comandándolo. también se quiere quedar con el manejo de armas, hechizo y desarrollo de alquimista, piensa usarlo todo esto en beneficio del héroe, a lo que reclaman que controlaría la fuerza del imperio, a lo que ella refuta diciendo que el poder militar solo se usaría para destruir a los demonios, la nueva tecnología será compartida con el resto de los militares, las personas siguen teniendo su duda y sobre todo el príncipe de Gritonia, Arbert. Ya que ella era su rival político Y está renunciando a todo su derecho y poder Fuera de la fuerza armada Aunque le conviene que ella renuncie Él tiene sus dudas El emperador refuta diciendo Que ella puede ayudarlo sin renunciar a su puesto El príncipe analiza la situación Ya que normalmente Lily habría puesto al R Bajo su poder y hacer crecer sus influencias El emperador elegirá al siguiente sucedor pronto Y Lily le dejará a sus hermanos y hermanas Mayores esa oportunidad Ella explica que ella hace todo todo esto es por su madre, desea cumplir su última voluntad y lo quiere hacer con éxito. El príncipe entiende ya que Lidia era la que más amaba a su madre entre todos sus hermanos. Es fácil verla abandonar todo para poder destruir a los demonios en nombre de la nuestra madre. Lidia menciona que su madre es una creyente de la diosa que mandó al héroe y por eso lo quiere ayudar. A lo que se disculpa con su padre y promete que vencerá a los demonios y remontará de la tierra Eliju, O sea que, vas a que va a tomar la tierra de nuevo Esto marcó el día en que Lily dejó el campo de batalla político Hubo muchos du que dudaron de sus intenciones Pero mientras continuaban apoyando al héroe Esas dudas comenzaron a desvanecerse Pasamos ahora al centro de investigación militar de Gritonia Donde Lily tiene una reunión con un señor que parece que trabaja para ella Lily lleva a su sirvienta ellos hablan sobre una droga que mezclan con la comida del grupo del héroe Esta droga hace que su crecimiento físico sea más acelerado Y el mágico y su cuerpo no representa efectos secundarios Solo un ligero acortamiento de su vida El señor le pregunta a Lily ¿Cómo es la producción de la droga? A lo que Lily le contesta que el trabajo se divide en persona y solo se le dice cómo hacerla. El señor se entusiasma e iba a preguntar qué más iban a hacer cuando de repente es apuñalado por Lily en el estómago. Lily le dice que hizo suficiente. Su trabajo estaba completo. El señor no entendía por qué la princesa lo apuñaló. La princesa Lily le pasó el cuchillo a su sirvienta y dice: Tu amado está justo ahí, libéralo de sufrimiento con este cuchillo. El señor no entiende y pide el lágrimas y súplica que se detenga. La sirvienta comienza a apuñalarlo y gritando, ¡Mi amado! ¡Mi amado! ¡Mi amado! Lee no quiere dejar evidencia de nada y dice que sirve a Tomoki, por lo tanto no necesita evidencia de algo que pueda dañarlo se esté desarrollando, ni la persona que saben de eso. Tampoco necesito a nadie que vende esta información a otro país, diciéndole esto a su sirvienta haciendo que ella misma se apuñale. Lily le ordena a la sirvienta que se queme y toda la habitación hasta la ceniza Y que se quede al lado de su amado Ella se retira hasta su habitación y se limpia el sudor Actúa como si nada hubiese pasado Donde se escuchan muchas voces corriendo y una de esas voces la llama Es un soldado para informarle que la instalación de investigación cerca del palacio que ella gestiona se está quemando todos los magos que podrían apagar el fuego están marchando hasta la fortaleza de Estela. El soldado se disculpa porque no podrán apagar el fuego Y Lily luce como si le afectara Y pide que el fuego no se entienda a otras instalaciones Ella entra al cuarto y menciona y piensa es hora de desarrollar la hermosa alma de la que el héroe me habló. Me recuerdo que él le llamó pistola. Una arma que puede ser manejada por niños débiles, ancianos débiles e incluso por los feos. Un arma que le da el poder a cualquiera, sin la necesidad de la bendición de la diosa. Recuerden que si la diosa te da la bendición en una batalla aunque el ejército enemigo sea más fuerte, Llevas ventaja por ser bendecido Es una regla que los guapos le beneficia más en este mundo Por eso siempre se le pide la bendición antes que comience la guerra Si la diosa te beneficia en una guerra contra humanos El que no fue bendecido normalmente se rinde antes que comience la guerra Lily quería crear esta arma para acabar con los demonios Y ver qué pasa si las personas no necesitan a la diosa Después pasamos con Makoto Él está en Japón O mejor dicho en un sueño él ve a Zuma y sabe que por eso es que es un sueño. Ella le pide que fueran juntos ya que van al mismo lugar. Ella le cuenta que los empires le llamaron y quiere que sea la presidenta del club. Él le dice que ella sería perfecta en el cargo. Ella le dice que debería estar más asombrado. Él la elogia y le dice todo lo bueno que ella ha hecho. No puedo pensar en nadie más para ese cargo. Ella le responde, pues tú. Él le reclama que no, ya que él no participa en los torneos ni encuentros Además, los presidentes del club siempre han sido chicas Ella no quería aceptar el cargo, dice que él sería mejor que ella en el cargo ya que los senpai no conocen sus habilidades con el arco y su popularidad, Makoto le refuta que ella debería hacerlo, ya que todos los la eligieron y todos la ayudarán. Ella lo que quiere es que él la ayude. Él se lo promete que la ayudará. Ella le propone que sea el presidente y sin pensar, él acepta. Él sabe que cayó en la trampa. Él piensa ahora va a decir cómo me vio declarándome a Zawaha y después se de disculparse. Ella se me confesó. ¿Me dará un puñetazo otra vez? A lo que se escucha, es ¿eh, Makoto! Sé mi novio Makoto no entiende nada como si fuera algo nuevo Ella le dice que sabe lo de Hawazawa Y sabe que están saliendo como una prueba Ella también quiere hacer eso Él no entiende nada y está sorprendido por lo que ella dice Hawazawa y yo nos damos cuenta de que solo es una prueba Puedes probarnos a las dos y luego elegir la que más te guste Si eres tú, no me importa ser la segunda pero Makoto, como todos los hombres que harían, no, seguía, no podía seguir viendo esto. Él dice, ¿Esto es la continuación de ese sueño pesadilla que Chi me mostró antes? Él no quería ver a, su, a, su, a Suma en esa posición. Así que con toda su fuerza se despierta gritando, ¡No puedo dejar que esto continúe! Prefiero ser golpeado. Él mira a los alados buscando a Chiki. Y ve una nota que decía, querido joven maestro, parecía estar cansado, así que no quería molestarlo, la próxima vez la teletransportación será por la noche, seguiré adelante y me encargaré de los trámites y prepararé una habitación desposada posada a la siguiente ciudad, así que relájese hasta que sea la hora de transportarse. Él ve que tiene mucho tiempo libre, así que decide dar una vuelta por la ciudad, que de paso irá a comer, esperando que la comida sea buena. Y le suba los ánimos Bueno, hasta aquí ha se el video de hoy Espero que le haya gustado He intentado hacer algo diferente Espero que haya salido bien A mí y a la persona que me ayudó con el video Bueno, hasta aquí dejo el video oh, wow.